¿Qué tal chicos y chicas? Estamos en un nuevo vídeo más para el canal de Brian Danich y hoy así os traigo otra nueva sensibilidad que la he estado probando en Exponencial Y va mucho, mucho mejor que la otra Es verdad que de cerca a lo mejor falla un poquito, pero muy muy muy poquito más Pero de lejos vamos a dar muchas, muchas más balas He estado informándome más sobre la Exponencial y... Me sé, creo que es la mejor sensibilidad sin duda de la Exponencial, ¿vale? Como de construcción, edición y disparo es todo Es lo más completo que he visto Así que eh, os recomiendo esta sensibilidad, ¿vale? Eh, para los nuevos, mi canal vale, se trata de contenido de Fortnite, de sensibilidades de Fortnite, tácticas en FIFA 20 y tutoriales, ¿vale? Para quien se suscriba al canal, pues ya sabe de qué va mi contenido. Bueno, una vez dicho esto, vamos ya a por la sensibilidad de Fortnite. En primer lugar, zona sin uso del mando, vale, 10% y 8% en el joystick derecho. Y pedal de control desactivado, vale, porque es que no sirve para nada, no sirve para absolutamente nada. Así que zona sin uso, 10% y 8%. Ahora vamos a por la siguiente sensibilidad. Antes de enseñaros lo siguiente, quería comunicarles que estoy pensando en hacerme un sorteo, vale, un sorteo que es muy, muy bueno. Va sobre el pase de batalla gratis de 10 euros ¿vale? Estoy sorteando el pase de batalla para quien lo quiera Y los únicos requisitos son suscribirse al canal con la campanita, se haga activos, ¿vale? Y suscribiros, hasta os escribir ahora, seguirme en Instagram Son los únicos requisitos, los dos Me lo dicen por directo que ya habéis hecho los requisitos y os apuntaré para el sorteo Y ahora sí que sí, vamos a enseñarles la siguiente sensibilidad Quiero decirles que eh, el mando mío está roto y por eso juego de vez en cuando mal. Ahí veis el headshot que le he dado, es que es alucinante. Ahora sí que sí, vamos a por ello. Y bueno, ahora vamos a ir con la sensibilidad avanzada ya que la vamos a tener activada. Y le vamos a poner tiempo de amortiguación 0,0 segundos con curva de control de vista exponencial. Sin duda exponencial es la mejor que he probado Asistencia apuntada obviamente al 100% Y usar controles de vista legado desactivado Porque si no se nos activa la sensibilidad del legado Ahora por lo siguiente vamos a Bueno ahora que me doy cuenta Veo que estamos yendo como para atrás ¿verdad? En vez de empezar por arriba empezamos por abajo Bueno espero que no les importe mucho Y ahora vamos a Sensibilidad a apuntar con la mira es brutal, vale. hemos mejorado muchísimo la puntería de lejos Y nos vamos a poner velocidad horizontal de la vista 9% y vertical al 7% Lo demás lo dejamos 0, 0 y 0% Esta sensibilidad eh, me está encantando porque de lejos antes no daba ninguna Como habéis visto en el último vídeo, Con ya llevamos 2000 visitas y está teniendo un tremendo apoyo Pero no ha sido un vídeo en condiciones ya que la sensibilidad no daba de lejos eh, ahora sí queda de lejos y bastante, ¿vale? Veis a notar muchísimo el cambio del vídeo anterior, si no lo habéis visto lo dejo aquí arriba o en, en, en la descripción también. O Se las dejo, ¿vale? Es una sensibilidad bastante similar, pero yo creo que esta es un poquito mejor. Con la otra sensibilidad damos muchas más balas de cerca, pero con esta también damos demasiadas. Aquí me mata el tío, no sé ni cómo me dio, pero bueno, era un tío de PC, así que lo veo un poco normal. Ahora me reanima mi compañero. Eh, te apoyo, le llamo yo, ¿vale? Es un gran <risas> saludito si estás viendo el, el vídeo. Si estás viendo el vídeo, coméntamelo, bro. <risas> Igual que ustedes, chicos, comentar el vídeo. Eh, ¿Qué sensibilidad me recomiendan ustedes, ¿vale? Para eh, probarla y subirla al canal. Eh, yo siempre probo sensibilidades de suscriptores. Siempre estoy dispuesto a probarlas. Y incluso en directo las he probado. Me he dedicado directos a probar sensibilidades de eh, suscriptores. Pero como no suele tener mucha gente, pues lo he dejado un poco de lado. Ahora sí que así vamos a por la siguiente sensibilidad, ¿vale? Eh, aquí estaba ajustándome un poco lo que viene siendo la sensibilidad. Y la, y la voy a dejar a como estaba en pantalla. ¿No que ya, sí, Ahí está, ¿veis? Y como estáis viendo ya, 50% de sensibilidad de vista. 53% de sensibilidad de vista y 50% a la de abajo. Eh, si no le ha dado tiempo ver la de construcción, se la dejo aquí en pantalla ahora mismo. 2,4 y 2,5 creo que lo he dejado. Bueno, eh, sin duda, eh, construir y al editar. Eh, me, creo que soy un dios ahora mismo. A ver, no, tampoco voy a cerrar, pero construyendo, no tanto, pero editando he notado una mejoría impresionante. De verdad, os lo prometo, que es brutal. Lo que he mejorado con esta sensibilidad, ¿vale? De construcción y edición Siempre hay que dejar uno o dos puntitos más en edición que construcción Siempre hay que dejarlo en 2,4 o algo así Yo soy de las personas que construyen bastante rápido y editan bastante rápido No soy de los que van lento, no Yo soy bastante, intento ser bastante tryhard No lo soy, pero lo intento ser Y como veis ahí el mando se me jode un poco Bueno, pero no pasa nada Ahora chicos, les voy a dejar unos clips en la partida ¿Vale? Les voy a enseñar las sensibilidades que tengo aquí en pantalla, si me faltó alguna. Y les voy a enseñar la partida, cómo nos ha salido la primera partida del día. Y ahora sí, nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. Till I broke the rule Superhero Ah, ha faltado este solo. ¿Tiene más en la Sí, pero no lo gasté. No tengo materiales, estoy en la mierda, eh.